La Procuraduría va a estar vigilante. Digan que sí o digan que no, nosotros vamos a estar encima como vigilantes de, la, de los dineros públicos. En el tema electoral, la propia procuradora General de la Nación está liderando el equipo de vigilancia electoral para evitar problemas de financiación de campaña, de utilización de dineros públicos, de contratación indebida para efectos de entregar en eh, compensación ese tipo, de, ese tipo de, de intereses políticos, o contratos o acuerdos implícitos para hacerlos efectivos una vez elegidos los respectivos funcionarios. Entonces la vigilancia y la Procuraduría tiene que ser no solo en la preocupación si la ley sale o no, que también hay que estar pendiente porque hay que proteger los dineros públicos, sino en el antes y en el después, que es lo que estamos encontrando. Por ejemplo, haciendo las comparaciones entre candidatos elegidos, empresarios o personas particulares que hicieron aportes de campaña y que ahora los estamos viendo en las contrataciones públicas, uh -huh. independientes que no se hicieron en la ley de garantía. Entonces, nuestra misión es mucho más amplia, es a lo que me refiero, que simplemente estar preocupados, que hay que preocuparse uh -huh. por esos plazos cortos de, ley de, de la ley de garantías. Ministra, ¿va a ser investigada? Está con Está apertura de investigación. investigación. Está siendo investigada, y aclaro, ¿listo? Ya, claro, es que la ministra fue una de las personas que denunció y por eso fue el motivo de la aperturación de indagación, que saltamos de indagación a juicio directo con estas personas. Eso hay que aclararlo. Y Procuradora, que y en esa investigación de la ministra, ¿usted se declara impedida? Recuerda, por, recuerda Paula, que eh, yo no llevo los procesos y que nosotros tenemos una organización interna igual que la rama judicial y que la fiscalía. Cada delegado, o cada regional o provincial o la sala disciplinaria llevan los procesos con autonomía e independencia y yo no lo llevo. Las imp los impedimentos y las recusaciones solamente los hace el funcionario Bien. que lleva la tiene la competencia para llevar el proceso es un punto que es bueno aclararle a la ciudadanía porque siempre lo confunden yo no tengo el proceso ustedes y todos han visto desde finales de julio, de agosto y ahora más en septiembre que empezamos ya a producir ya ustedes ven en los medios que estamos abriendo pliegos de cargos abriendo investigaciones organizando muchos temas de, de sanciones inclusive hoy sacamos la, la decisión de abrir cargos, de ordenar cargos, pero al mismo tiempo emparejamos cargos con apertura a juicio uh -huh. para que rápidamente se puedan tener resultados frente a las investigaciones del caso Mintic.